dándole seguimiento a lo que fueron las otras fúnebres en el día de hoy de la ex primera dama doña Rosa Gómez de Mejía. Precisamente un acto que se inició con la guardia de honor a cargo del presidente Luis Abinader, su esposa Raquel Peña, la vicepresidenta doña Raquel Albaje y el presidente del partido José Ignacio Paliza. Una misa de cuerpo presente que se estuvo llevando a cabo allí, encabezada por el expresidente Hipólito Mejía, sus hijos que estuvieron allí todos presentes. Señores, una gran actividad encabezada por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo y otros obispos que le estuvieron acompañando. Señores, Hipólito Mejía estuvo acompañado de su hijo Ramón Hipólito, quien tuvo a cargo la lectura del panegírico. Señores, un gran panegírico, lleno de amor y entrega por su madre. También estuvo su hija Lisa, Felipe y Carolina, así como demás familiares, amigos cercanos, le dieron el último adiós, a la compañera de vida como don Hipólito llamaba con más de 50 años compartiendo con ella. Una gran actividad llevándose a cabo en el cementerio Jardín Memorial donde allí se pudo ver esa manifestación de amor y aprecio y admiración por Doña Rosa Gómez de Mejía que tenía todo el pueblo dominicano. ¿Vieron ustedes ahí algunas imágenes como estaba concurrido? Miren, totalmente lleno este espacio, dándole ese último adiós, Doña Rosa Gómez de Mejía. Como yo decía en el día de ayer, yo sé que Dios la va a llevar a un buen lugar y la va a coger en su santo seno. Reiterar lo que le decía en el caso a Ramón Hipólito, a Carolina y demás en el día de hoy, fortaleza y conformidad por el dolor que sabemos que ustedes sienten pero su madre fue una gran dama para la República Dominicana y la admiración de todo su pueblo, ella la tiene. El tránsito se veía totalmente congestionado en lo que fue ya esa conclusión en el día de hoy de las honras fúnebres de doña Rosa Gómez de Mejía, paz alarma de esta gran mujer dominicana. Claro que sí.